Bienvenidos a la introducción a Python. En esta parte del curso vamos a ver una pequeña revisión de algunos conceptos del lenguaje Python desde la perspectiva del de pre- y post-procesamiento de datos para el código neutrónico OpenMC. Python es un lenguaje de programación interpretado, esto es, no necesita ser compilado para eh, ejecutarse los programas, a diferencia de C o Fortran. La ventaja que tiene esto es que un programa en Python puede utilizarse en distintas plataformas o sistemas operativos eh, sin necesidad de recompilar. Con la desventaja que es necesario tener el intérprete para cada sistema operativo, aunque generalmente ya viene instalado, y que corre un poco más lento que los programas compilados. Python se puede utilizar en forma de scripts, esto es, de archivos de texto que contienen los comandos que se van a ejecutar, por ejemplo, en este caso, se llama al intérprete de Python, y el intérprete de Python después se le pasa la función print con el parámetro hola mundo, y eso es lo que se ejecuta. También puede ser ejecutado en forma interactiva, llamando al intérprete en una terminal del sistema operativo. Entonces llamamos a Python, y le decimos que ejecute la función, hola mundo, la función print con el parámetro hola mundo y... Al ejecutarse en forma interactiva, el eh, comando se ejecuta en el momento en que nosotros lo introducimos. La otra forma de ejecutarlo, que es cada día más común, es utilizando lo que se llama notebooks, Jupyter notebooks, que son combinaciones de código ejecutable y texto, que se combinan en un documento interactivo muy útil para el ambiente científico, para el eh, pre y post procesamiento de datos. En particular, lo que nosotros vamos a usar... Es una implementación de los notebooks de Jupyter eh, que se mantiene en servidores de Google. En un sistema que se llama Google Collaboratory. Si ustedes siguen el link que está en la descripción del video, van a abrir este eh, notebook de Python. Que básicamente es un archivo compartido de mi Google Drive y ustedes lo están viendo como podrían estar viendo un eh, documento de texto o una planilla de cálculo. Lo primero que tienen que hacer para poder utilizar este eh, notebook es guardar una copia en su propio Google Drive, loguearse en Google con su cuenta y eh, ir a archivo, file, y guardar una copia en Google Drive. Una vez que hacen esto, van a tener una copia propia que se abren en una nueva ventana. Acá le pedimos que lo abra en un nuevo tab. Y que ustedes pueden editar y se van a guardar eh, las modificaciones en, eh, en su propia versión. De la misma forma en que los eh, notebooks de Jupyter que corren en, en mi propia computadora, los notebooks de Jupyter que corren en, en Google Collaboratory, están compuestos de celdas de texto y celdas de código. Las celdas de texto permiten escribir, digamos, como si fuese un documento, digamos, y las celdas de código se contienen código ejecutable de Python. Las celdas de texto, para editarlas, se hace doble clic y permite modificar el texto, se permite formatear también, poner negritas, eh, incorporar imágenes, links, otras cosas, y apretando Shift-Enter, se vuelve a eh, for formatear el, el texto de la celda. El otro tipo de celdas, es este que contiene un comando como este print hola mundo que habíamos hecho, que es un, una, una función de Python. Apretando Shift Enter, o apretando el botón de Play a la izquierda, se ejecuta esa celda de código ejecutable. La primera vez que se ejecuta una celda en Google Collaboratory tarda un momento más porque se inicia la máquina virtual donde se van a ejecutar eh, el resto del código. Si uno quiere colocar eh, comentarios dentro de las celdas de código o en scripts de Python, en programas de Python, uno puede utilizar el símbolo numeral. El símbolo numeral al comienzo de una línea indica que toda esa línea es de comentario y el símbolo numeral en algún punto de una línea indica que lo que está a partir de ahí es un comentario. O sea, se pueden colocar como líneas completas o eh, en. Eh, en parte de la línea para eh, clarificar el contenido de, el, del código. Al ejecutarlo se observa exactamente lo mismo que el anterior porque la única parte ejecutable de esta celda es eh, la función print con el texto hola mundo. De la misma forma que en, en otros lenguajes la forma de almacenar datos en, en Python es mediante variables que se identifican con un nombre y tienen algún contenido. Por ejemplo, si la variable texto le asignamos el contenido hola mundo, cuando oprimimos texto con print, text, print texto, obtenemos el mismo resultado anterior. Las variables tienen nombres alfanuméricos, pueden también contener el símbolo underscore, la rayita abajo, y hacen diferencias de mayúsculas y minúsculas. La única limitación que tienen las definiciones de variables es que no pueden eh, comenzar con un número. Las variables no necesitan ser definidas previamente, son definidas en el momento en que son asignadas. En este caso, la, la variable al asignarle a la cadena habla mundo, texto va a ser una cadena de caracteres. De formas similares, si uno asigna una variable, por ejemplo a la variable a, en el ejemplo que hay debajo, un número entero, la variable va a pasar a ser una variable de tipo entero, y si le asigna un número eh, de punto flotante, va a ser un valor de punto flotante como en este caso kt uno puede ver el tipo de datos de cada variable utilizando la función type. Por ejemplo, asignamos estas variables y ahora aplicando la función type a a, kt y texto, podemos ver cuál es el tipo de datos de cada una de las variables. En el, primer, en el caso de a, entero. En el caso de kt, float, punto flotante. Y en el caso de texto, string. Es una cadena de caracteres. Utilizando el nombre del tipo de datos como función, podemos convertir una variable de un tipo de datos a otro. Lo que en C se suele denominar castear. Por ejemplo, si convertimos la variable A que tenía el valor 2 a float, a punto flotante, ahora va a tomar el valor 2.0. Mientras que si convertimos KT que era 25,3 por 10 a menos 3 a número entero, como es más cercano a 0, lo va a redondear a 0. Si la conversión no es posible, Python va a dar un mensaje de error. Por ejemplo, si tratamos de convertir a entero un, eh, un texto como hola mundo. Lo ejecutamos y nos dice que no se puede convertir a, a, a entero esa, esa cadena de caracteres. Lo que es interesante, porque en realidad otras cadenas de caracteres sí se pueden convertir a enteros si eh, lo que contienen son números. Entonces, las variables en Python tienen tipos de datos, aunque no necesitan ser definidos. Y esos tipos de datos son dinámicos. El tipo de datos de la variable queda definido por el contenido de la variable en ese momento. En el ejemplo siguiente, tenemos una única variable que es la variable x. Entonces, asignamos a la variable x el valor 1. Cuando hacemos eso, el resultado es que el tipo va a ser entero. Si asignamos a X 0.1, el tipo de X va a ser punto flotante. Y si asignamos a X el, una cadena como hola mundo, el tipo de X va a ser un string. Pero en cada uno de esos instantes, el tipo de datos de la variable va a estar bien definido. Eso es a diferencia de otros lenguajes como en Visual Basic, en donde hay tipos de datos variables, digamos, que pueden contener cualquier cosa. Acá las variables... Pueden contener distintos tipos de datos, pero en cada instante tienen un tipo de datos definido, lo que también define qué operaciones se pueden hacer con cada variable. Además de enteros, eh, punto flotante y cadenas de caracteres, Python contiene, eh, tiene un tipo de datos booleano, que toma valores solo verdadero o falso. Por ejemplo, en el punto siguiente hacemos una comparación entre 1 y 0, usando el operador igual-igual, que es un operador de comparación, y esa operación devuelve falso, porque 1 no, igual, igual, no es igual a 0. Entonces, ese valor que es falso es asignado a la variable A. Entonces, al imprimir el tipo de datos de la variable A, nos dice que es booleano. Y el contenido de la variable A es el valor falso. Python eh, tiene además un valor especial, que es el valor non, el valor nada, que tiene su tipo de datos propio, que no es ningún tipo de datos, básicamente. Y eso es muy útil para eh, mantener variables que no fueron asignadas. O sea, en otros lenguajes, normalmente uno inicializa las variables con valores triviales, con cero, cadena de caracteres vacía, o cosas por el estilo. Pero a veces eso puede ser un resultado útil. Entonces, para diferenciar entre ningún resultado o un valor inválido y un valor trivial, Python tiene el valor None. Entonces, por ejemplo, si asignamos a una variable el valor None y e intentamos operar sobre esa variable, va a dar un error porque eh, no se pueden operar con variables de tipo None. Así, ejecutando el, ese pedazo de código lo vemos.